más vídeos de Destiny 2 eh, en este video ni especial ni tan especial pero vamos a hacer eventos públicos random así que encontremos en el mapa en la zona muerta europea obviamente estos eventos son con gente que encuentras por ahí o incluso puedes hacerlo en solitario aquí incluso para aprovechar un poco más los eventos llevamos el defensor público este mod que básicamente nos da mejor loot al terminar los eventos, abrir los cofres, etcétera. Vamos a ir a este evento, por ejemplo, de la zona norte europea que está en este momento. No sé, vamos a hacer vídeos, vamos a hacer eventos dependiendo de qué tanto tarden. Quizás hacemos dos o tres eventos dependiendo si lo hago en solitario o si hay más personas. Parece ser que los caídos traen una perforadora de lumen. Estad atentos. Un grupo de extracción jóvenes. de lumen. Ah, por ellos. Vamos a hacer este evento. Bien, ya ven, estamos aquí. Bueno, aquí no estamos haciendo mucha Bueno, destruimos esto. Bien. Hay que ver si hay una segunda. Sabe haber una segunda de estas. y hay que destruirlas bueno pues no la seguimos sí, no, a la segunda así que se dirigen a otro emplazamiento a ver a dónde se van están por allá A ver si lo destruimos a puta cañón de mano. Vamos a deshacernos de las rocas. A ver, estamos bastante bien. A ver, ahora vienen por aquí. Por si acaso estoy usando el nuevo cañón de mano. Les dejaré el video en una tarjetita por aquí arriba al lado derecho para los que no lo hayan visto lo puedan ver hice una review sobre este cañón de mano bueno ya se lo voy a enseñar aquí es el que estoy usando hace poco no es este es el otro a ver, pero bueno este es el que estoy ahorita el ahorita oh qué bonito montón de lumen contenlos mientras lo tengamos. Sí, sí, yo lo contengo. Sin ningún problema, Ali tiene que quedarse aquí y yo hago limpieza. Yo hago limpieza. Bueno, lo que me está ayudando. A ver qué sigue moviendo. Cuando venga el boss o el jefe voy a usarle la super no creo que él sea el boss. que hey. Así no sé que escapar de... No nada peligrosa. A ver dónde vamos a dar. Antes. Cogemos munición pesada por si acaso. Vamos a hacer una buena limpieza aquí. Un montón de lumen en camino. Pero, Tendrías que guardarte un poco para ti, ¿no? Pues sí, me estoy llevando una parte de este lumen. Muy fácil, sencillo, como podrían ver este evento público. En el solitario es un poquito más difícil. Ni tanto, pero a ver. Vamos a hacer un segundo evento público. A ver, este lo quisiera hacer, pero tarda mucho en comenzar. Bueno, voy a cortar esa parte. Bueno, vamos a hacer ese evento que está ahí. Dios Tirol nos está comentando. Aquí le estamos diciendo a Dios Tirol que el juego nos iba muy y así... De hecho antes de grabar este video entré para hacer pruebas y estaba apoyado el vuelo. No sé por qué, por qué razón estaría apoyado pero estaba. Así que bueno, vamos a deshacernos de este jefe. Si tuviera promesa diría nada, lo detallaríamos muy rápido. Bueno aquí igual lo derrotamos rápido pero bueno es que está en la pesada, le hace muchísimo daño. Hasta mientras vamos a estar recogiendo cofres, haciendo cositas así, hasta que comience el evento. Aguanta aquí, hay alguien. de mano guapísima que buena asistencia de apuntado tiene este cañón de mano te lo juego a ver vamos a recoger por si caso este. ah, no armas ah no no perdón me he equivocado solamente se puede coger una vez este esta bandera Estos. estás? Ah, oh, no, ya se Bueno, el evento está a punto de comenzar, así que... Seguimos limpiando aquí. Esto no es el evento, esto es... Vamos a hacer una. ¿Cómo se lo el sí. Tenemos muchos árboles aquí. Vamos a Ay No desapareció. A ver, bajen, bajen, bajen. Si, sí, subimos en nivel 1. Bueno, empieza el evento Los cabal quieren traer un módulo de extracción Seguramente para hacerse con recursos Esperamos a que aquí está la nave cabal Hasta mientras seguimos limpiando A ver si se nos mueve un jugador y Aquí hay uno ¡Eh, tú! Aquí. Imagino que se trata de una expedición minera cabal totalmente armada. Cuidado. A ver, vamos a Voy a... ...coger este. ¡Uh, okay. Ha matado a nuestro compañero random odio cuando quiero disparar a un enemigo y el agua no está quebrada está mi Dios. Oh, una grieta de cosas. Uh, tenemos los jovencitos que nos ayudan. A ver que no vienen los enemigos. Los esperamos nomás tranquilamente. Ahí está un cañón de barco que no tengo. De hecho, hay propasía de la verdad, si no me equivoco. Ha llegado otro jugador, bueno, no, no se queda, se va de largo. Bueno, aquí dos no, personas, no se muere este evento. A ver, aparece. ¡Uh! Fallados los con las pesadas. Hemos destruido esa nave. Es el equivalente a un ojo morado. Oh, para ellos. Es equivalente al que tengo que usar la super. Bien, hemos usado bien la super. Vamos a ver, tenemos munición pesada de sobra. A ver, le vamos a tirar esta granada. De Esas de explosiones sensación. se oían desde aquí. ¿Qué ha sido eso? Ah, solo estábamos Hoy, no destruyendo un módulo de extracción, ah. una nave y un comandante. Admirable como siempre. No tengo palabras. Pues resulta que se ha que llevo la granada super soga. Para los que no sabéis, la granada super soga que está aquí, en la subclase de vacío básicamente afecta no solamente a los enemigos sino que a, también incluso a mí si tiro mal la granada y me impide que pueda usar todas mis habilidades, incluso la super no puedo usar básicamente nada déjeme que recargue la granada y se los muestro o sea, es por unos segundos pero esto en una misión de alto nivel es súper peligroso Buenísima este se va a ver, la vamos a tirar. Como pueden ver, me quita muchísima vida. No, no puedo usar ninguna habilidad, no puedo poner barricada, no puedo usar la submarina. Ahorita ya he recuperado, obviamente, ya pasó la supresión, así que ya puedo usar mis habilidades. muy bueno. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que le haya gustado, dale like, suscríbanse si les gusta mi contenido, y nos vemos en el próximo video. Bye bye.